Esto es Me Encanta Cantarte. Acá abajo tenés un montón de videos, tutoriales, canciones, juegos, chistes, ritmos. Y si te quedas hasta el final vas a tener un premio. Te voy a regalar un chiste para que seas el alma de la fiesta. Hay dos lugarcitos difíciles para la flauta Esas que aparecen el Fa y el Sol con ese simbolito al lado No es un hashtag, no es un numeral, no es un tender topic, no es un lugar para llamar Es Fa sostenido y Sol sostenido El Fa sostenido es como si hicieran un re grave sin el cuarto dedo ¿Cómo suena en esa parte de la canción? Lo hago despacio segunda lo que viene enseguida que dice si ¿sí? sube un tonito es a ese fa sostenido además se le agrega un sol sostenido como es el sol sostenido es como un mi sacando el tercer dedo como un mi sacando el tercer dedo lo pruebo muy lento como es esa parte Yo de nuevo. Romy, ¿qué instrumento es ese y a quién se lo vas a regalar? A Mónica.